Hoy vamos a estudiar algunas fuerzas importantes que se ven en física. La primera es el peso. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los objetos. Así por ejemplo, si tenemos un objeto de cierta masa, el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a ese objeto. El peso es una fuerza, es un vector. Bien, si elegimos sentido negativo hacia abajo y sentido positivo hacia arriba, podemos decir que el peso es igual a menos la masa por el valor de la gravedad que vale 9,8. ¿Cuánto vale el módulo del peso? Bueno, pues el peso como vector vale masa por gravedad. Y en este sistema de referencia que hemos elegido, este signo menos, indica que el peso apunta hacia el sentido negativo. Otra fuerza importante que vamos a ver es la fuerza normal. Todavía no hemos visto las leyes de Newton, pero la tercera ley de Newton dice que a toda fuerza de acción le corresponde una de reacción, que es eh, igual en magnitud, es decir, en módulo, pero de sentido contrario, también tiene la misma dirección. Bueno, pues la fuerza normal es la que eh, ejercen las superficies ...para contrarrestar las fuerzas que se ejercen contra ellas. Vamos a ver el caso más sencillo, que es un objeto... ...que tenemos en reposo sobre una superficie. En un principio, una de las fuerzas que actúan sobre este objeto... ...es el peso. Bueno, pues la fuerza normal es la fuerza que ejerce el plano... ...en contra del objeto y que se opone a este peso. Esta sería la fuerza normal. ¿Cuánto vale la fuerza normal? Pues en este caso, en módulo, la fuerza normal vale lo mismo que el peso. Lo que cambia es eh, el sentido y donde se ejerce esa fuerza. ¿Vale? La normal es la fuerza que ejerce el plano horizontal para contrarrestar el peso. Así que en este caso, el módulo de la normal pues valdrá también masa por gravedad. Siguiente ejemplo pues tenemos nuestro mismo bloque que tendrá cierta masa M, fuerzas que intervienen, pues de momento el peso, y ahora eh, tenemos una persona que empuja hacia abajo este bloque con una cierta fuerza F. En este caso, las fuerzas que actúan contra el plano que están empujando al plano, pues serán la fuerza que está ejerciendo la persona más el peso. Así que la fuerza normal se tiene que oponer a estas dos fuerzas, porque es la fuerza de reacción del plano contra el objeto. Así que la fuerza normal pues tendrá este valor, esta dirección y este sentido, y se opone a esas dos fuerzas. Así que en este caso el módulo de la fuerza normal tiene que ser igual a al módulo de la fuerza que estamos ejerciendo más el peso. Y último caso, tenemos de nuevo nuestra masa que ejerce un peso y ahora en vez de empujar el objeto hacia abajo, lo que vamos a hacer es tirar el objeto hacia arriba, es decir, estamos ayudando o quitándole peso a la superficie. Así que en este caso, la fuerza normal, como siempre, se opone eh, o contrarresta las fuerzas que están actuando contra el plano. Así que la fuerza normal en este caso pues va a ser el peso menos la fuerza con la que tiramos del peso. ¿Qué puede ocurrir? Pues hay un caso límite. Si la fuerza con la que tiramos el bloque es mayor que el peso, lo que estamos haciendo es levantar el objeto, ¿de acuerdo? Si ejercemos una fuerza contra un bloque cuyo módulo es mayor que el peso, el objeto evidentemente lo podremos levantar, en este caso no actúa ninguna fuerza normal porque estamos levantando el bloque. El bloque se desplazará hacia arriba, ya veremos cómo, eh, describiendo su movimiento. Eh, pero lo que está claro es que no actúa fuerza normal, porque eh, el objeto pues, lo acabamos levantando. El siguiente problema que vamos a estudiar es el plano inclinado. En el plano inclinado tenemos un objeto que reposa sobre una rampa y el plano inclinado pues tiene un ángulo alfa respecto a la horizontal. En el plano inclinado el movimiento del objeto se va a producir en esta línea. ¿Vale? Por lo tanto tenemos que elegir bien nuestros ejes de coordenadas. Aunque habitualmente los ejes de coordenadas los elegimos de esta forma tal cual. En este caso nos conviene elegir como ejes de coordenadas que este sea el eje X y como eje Y el perpendicular a, eh, al eje X. El sentido positivo y negativo, pues depende. En el eje X nos da un poquillo igual, pues se puede elegir positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Y en el eje Y, pues habitualmente elegimos el sentido positivo hacia arriba. A partir de aquí podemos empezar a estudiar eh, dos fuerzas que son las que hemos visto hasta ahora, que son el peso y la normal. Bien, pues vamos a ver cómo sería el peso. Tenemos nuestro objeto de masa M en nuestro plano inclinado, cuyo ángulo es alfa, pues el peso siempre va perpendicular hacia el suelo. Así que el peso sería esta fuerza de aquí. ¿Qué ocurre? Que tal como hemos elegido nuestro eje X y nuestro eje Y, que será lo más conveniente para resolver los problemas, pues el peso se va a descomponer en sus dos componentes. Eje X, eje Y, pues va a tener una componente que va a ser esta de aquí y otra componente que va a ser esta otra de aquí. Aquí tenemos dibujadas P sub X y P sub Y. Bien, para descomponerlo eh, necesitamos saber el ángulo alfa. ¿Qué correspondencia tiene? Pues eh, aquí, en esta parte del sistema. Un truco que utilizo yo es exagerar mucho el ángulo del plano inclinado, independientemente de cuál sea ese ángulo. 60 grados, 45, da poco igual. Este es el ángulo alfa. Aquí tengo mi objeto. Este sería el peso, eje X, eje Y. Bueno, pues como el ángulo alfa aquí es chiquitito, aquí el ángulo alfa pues también va a ser el ángulo chiquitito. Así que alfa será este ángulo de aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si estos son los ejes X e Y, la componente Y del peso, que sería esta de aquí... Va a ser el módulo, el módulo del peso por el coseno de alfa. Y la componente X, que sería esta de aquí, va a ser el módulo del peso por el seno de alfa. Luego el signo positivo o negativo, pues depende cómo elijamos el sentido de los ejes. Pero el módulo, ese va a ser su valor. Vamos a ponerlo en grande, ampliado. Estos son nuestros ejes. Este es el peso. Así que hemos dicho que el ángulo chiquitito es alfa. Bueno, pues nos acordamos que esta parte está relacionada al coseno. Y la parte opuesta al ángulo está relacionada con el seno. ¿Vale? De esta forma establecemos la relación, la componente X. En este caso relacionada con el seno. Y la componente I, que es la de este eje, va relacionada con el coseno. De esta forma podemos fácilmente establecer cuál es cuál. Y con eso es con lo que hay que tener cuidado sobre todo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que estudiar? Lo siguiente es la fuerza normal en un plano inclinado. La fuerza normal, recordemos que es una fuerza de reacción... Del plano contra el objeto que está apoyado sobre el plano. Así que la fuerza normal es la que ejerce el plano sobre el objeto. La fuerza normal sería este. Siempre es perpendicular la fuerza normal al plano sobre el que apoya. Así que la fuerza normal está solo en el eje Y. La fuerza normal solo está en el eje I Y como la única fuerza que está actuando en el eje I es la componente I del peso. Recordemos de lo que hemos visto antes, que este es el peso. Y esta es la componente I del peso, P sub i. Pues sabemos que el módulo de la fuerza normal es igual al módulo de P sub i. Y lo que hemos calculado antes, pues que era el peso multiplicado por el coseno del ángulo de nuestro plano inclinado. Este es el ángulo del plano inclinado, pues es P por el coseno del ángulo. Como ya sabemos de otros cursos que el peso es la masa por la gravedad, su módulo, pues de aquí sabemos que el módulo de la fuerza normal y de P sub i es masa por gravedad, por el coseno del ángulo, siendo este ángulo el del plano inclinado. En esta animación de GeoGebra podemos ver cómo funciona eh, la fuerza normal y el peso en un plano inclinado y en un plano horizontal. Aquí tenemos el plano horizontal, así que la normal es la fuerza de respuesta al peso del objeto contra el plano. ¿Vale? Si la masa del objeto disminuye, vamos a poner aquí 10, pues la normal disminuye. Y si aumenta, pues la normal aumenta. A medida que inclinamos nuestro plano, por ejemplo ahí, la normal responde únicamente al componente Y del peso. Se elige eje horizontal como eje X, eje vertical como eje Y. Aquí tenemos lo que habíamos explicado antes, que este ángulo alfa es el mismo ángulo alfa del plano inclinado. Y ahí tenemos como bien dibujado, pues como la normal... Es igual en módulo al P sub i, la dirección es la misma y el sentido es contrario. Y es la fuerza que ejerce el plano contra el objeto. Así que este objeto está sometido a dos fuerzas, al peso, que sería este de aquí, y a la normal. Para resolver problemas conviene eh, separar o descomponer el peso en su componente horizontal, en su componente vertical, respecto a estos ejes. Y habitualmente se hace así. Podríamos elegir otros ejes los ejes normales horizontal y vertical pero sería quizás más complejo el problema porque luego si queremos hacer cálculos cinemáticos de velocidad de a qué velocidad cae pues este bloque o alguna cosa así pues es más sencillo elegir los ejes de esta forma bueno pues aquí veis cómo funciona y se puede jugar con él para ver cómo se descomponen las fuerzas y cómo se comporta en un plano inclinado.